Hola, eh, ¿cómo estás? Acá empezando mi día de trabajo eh, Con unos mates, bienvenidos a mi canal Este es un canal de astrología, astrología política Yo soy Marcelo Cheito Díaz Más de 30 años oficiando como astrólogo Atendiendo clientes Y te quiero en este canal enseñar Astrología de una manera fácil y de una manera gratuita. Por eso te pido que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita y que me dejes algún comentario. Este es un canal de astrología personal, astrología mundana, astrología mundial, astrología política. Eh, te invito a que me sigas en cada uno de los videos de este canal. Gracias por estar ahí. Bueno, sí, como dije antes, hola, hola, hola. Eh, como hay presentación grabada, estamos siendo todos los años un poquitito más profesionales en esto, no es gran cosa pero bueno, eh, en definitiva ustedes lo que esperan de mí es un astrólogo no un editor de video no un video perfecto eh, sino un astrólogo y, y bueno eh, los sábados este es el video grabado eh, que se va a estrenar el eh, 28 de enero, sábado 28 de enero, eh, y que vamos eh, a hacer los sábados temas especiales de astrología. Muchos de ellos los voy a hacer a partir del segundo sábado de febrero seguramente, eh, al primero no creo que llegue, eh, siempre con alguien que me acompañe, eh, con algún astrólogo astróloga del CAF, del Centro Aprender Astrología Fácilmente, que lo puedes encontrar en nuestra página de internet patagoniaastral.com que te invito a que entres, te hagas miembro, haga los cursos, hay cursos gratuitos y cursos pagos. Eh, bien, hecha esta aclaración para este sábado 28 de enero del 2023, quiero hablarles de eh, un tema muy especial. Eh, de este tema muy ampliamente... Y eh, es un video que dura unas seis horas, siete horas, eh, tal vez un poco más, lo estoy editando. En marzo va a estar a la venta. En febrero va a estar a la preventa. Y en la preventa va a ser más económico. Pero en marzo va a estar a la venta. Eh, este curso que estoy eh, preparando. Eh, es un solo video de mucha cantidad de horas que lo vas a tener que ver muy de a poco y que te va a enseñar cómo manejarte en los próximos 20 años. Y de eso quiero empezar a hablarte, a hacer una introducción en este video de este sábado. Entonces, para eso, lo primero que voy a hacer es compartir pantalla eh, y me voy a agrandar acá, a ver, así me ven bien, que no me tienen por qué ver mal. Eh, y... Eh, a ver, denme un segundito que voy a tener que sacar esto de aquí y yo me puedo poner acá en este rincón. Bien, eh, ¿qué es lo que sucede? De este planeta les quiero hablar. Este planeta que se puso directo en Capricornio y eh, que el 24 de marzo del 2023 va a entrar después de 248 años, acuérdense que... Plutón tarda 248 años en dar toda una vuelta al Zodíaco. Está aproximadamente unos 20 años en cada signo. Hay signos en los que está más tiempo y hay otros en los que está menos tiempo. O sea, venimos desde el 2003 aproximadamente que entró en Capricornio y se están viviendo los 20 años de Plutón en Capricornio ahora en el 2023 el 24 de marzo del 2023 yo lo voy a poner acá para las 0 horas ¿sí? va a entrar a Acuario va a estar a 0 grados de Acuario pero se produce un fenómeno muy especial porque va a empezar a recorrer, va a empezar a estar en forma directa ay perdón, perdón, perdón, perdón porque agarré el año va a a empezar a recorrer los días y va a ir caminando, caminando, caminando, caminando eh, por los primeros minutos, por los primeros grados de acuario, ¿sí? Eso va a ser hasta el 2 de mayo, ahí estoy volviendo para atrás, hasta el 2 de mayo, que se pone retrógrado, ¿sí? En ese momento recorrió desde los 0 grados de acuario hasta los 21 minutos de acuario, o sea, ni siquiera recorrió un grado y se puso retrógrado. Entonces, si sigo avanzando, vuelve a eh, Capricornio. O sea, entró a Acuario, miró, te avisó, te dio unos días para que veas cuáles son los cambios que se producen, ¿sí? Miro al costado, pues yo acá tengo todas las fechas anotadas y vuelve a lo normal, a Capricornio, a lo que venimos viviendo, ¿sí? Eso eh, ocurre hasta el 12 de octubre tenemos que seguir recorriendo ahí estamos, 12 de octubre que se vuelve a poner directo pero se vuelve a poner directo estando en Capricornio ¿sí? y entonces empieza a recorrer de vuelta los últimos grados de Capricornio que son los grados que nos tiene acostumbrados ¿sí? Eh, porque ya hace eh, fácil, cuatro o cinco años que está en estos últimos grados, yendo y viniendo, yendo y viniendo, en estos últimos grados de, eh, eh, de Capricornio. Eso va a ser hasta el día 21 de enero, perdón, me pasé un día, del 2024, que ahí va a entrar, ¿sí? A, eh, a acuario a cero grados de acuario y va a estar bastante más tiempo ¿sí? acá este 21 de enero se produce algo muy especial que les quiero mostrar que es que justo entra a acuario junto con el sol en conjunción con el sol ¿Sí? y eso es algo muy especial. Recuerden, Plutón es el de las grandes transformaciones, el que transforma de raíz, es como yo les digo siempre cuando enseño Plutón, es el ave Fénix, es el que baja hasta su propia ceniza para renacer. Bien, y entonces, va a estar por un periodo eh, Plutón en Acuario, un periodo más prolongado, ¿sí? De, en el 2024 les estoy hablando, ¿sí? Varios meses, casi ocho meses, ¿sí? Eh, o, o más de ocho meses eh, no, casi ocho meses eh, va a estar en acuario entre lo que está directo y retrógrado ¿sí? porque el eh, bueno eh, en el medio se pone retrógrado y vuelve y nuevamente el 3 de, de septiembre vuelve a entrar a Capricornio. 29 grados 59 minutos de Capricornio el día 3 de septiembre. Y vuelve a estar por un periodo mucho más corto en los últimos grados de Capricornio, ¿sí? Eh, vuelve, digamos, a su lugar de confort, a lo que se acostumbró en los últimos eh, 20 años. ¿sí? Ahora, el 20 de noviembre del 2024, Plutón entra en acuario y hay una cuestión ¿sí? que en ese momento el sol está en escorpio o sea un sol teñido de Plutón porque Plutón es el planeta regente de escorpio un sol plutoniano y en sectil con este Plutón entrando a cero grados de acuario. Y de ahí en más, Plutón va a estar por 20 años en el signo de acuario. Ahora bien, yo les quiero recordar que hace... Tres años atrás, para esta misma época, para enero, el 12 de enero si no me falla la memoria, a mitad de Capricornio hubo una conjunción muy particular de tres planetas, Plutón, Júpiter y Saturno. Esos tres planetas estuvieron en conjunción el 12 de enero del 2020 en eh, Capricornio. En marzo, en febrero en realidad del 2020, eh, la Organización Mundial de la Salud y la ONU eh, decretaron al COVID-19 como una pandemia, o sea, una, eh, algo que nos afectaba a todo el planeta. Pandemia. Luego de eso, ese mismo año, el 21 de diciembre del 2020, Júpiter y Saturno, abrían la puerta a los próximos 200 años. A sus conjunciones, su, sus alineaciones serían ahí, porque quedan alineados, o sea, conjunciones cerradas de Júpiter y Saturno en signos de aire y justamente en Acuario esto diciembre del 2020 o sea prácticamente tres eh, dos años después o sea 2023 eh, porque estamos hablando de finales del 2020 ¿sí? entonces Dos años después, principio del 2023, marzo, Plutón se asoma a Acuario. Mira qué es lo que hay en Acuario, te lo muestra, te muestra cómo van a ser los próximos 20 años y vuelve a Capricornio, a su zona de confort. Porque pues ya está acostumbrado, 20 años, viviendo en el mismo lugar, bueno, ya se acostumbró. Eh, ahora bien, vuelve, en el 2023, vuelve a Capricornio y vuelve a entrar a Acuario. En el 2024 vuelve a hacer lo mismo, Entra en Acuario, está un poco más adelante de Acuario, está más meses en Acuario, más para que te aclimates, para que te ubiques cómo va a ser esos momentos, y vuelve a Capricornio, para que te despidas. Y el 20 de noviembre del 2024, ahora sí. Cuatro, prácticamente cuatro años, le falta un mes para los cuatro años de, de Júpiter y Saturno entrando por primera vez en 800 años a un signo de aire, haciendo la alineación en un signo de aire en Acuario, nada menos, ¿Sí? entra Plutón con la seguridad de que ahora sí no va a volver a salir de acuario por los próximos 20 años. Entonces, ¿es una etapa decisiva para el planeta? Sí, es una etapa decisiva para cada uno de los que habitamos este planeta. Por eso hoy mi fondo de pantalla que elegí fue este, fue este el del de, planeta con las luces ¿sí? el visto esas fotografías desde el espacio del planeta porque es decisivo para nuestro planeta y para cada uno de nosotros entonces esto que te estoy diciendo es eh, eh, es para que puedas irte ubicando el curso que estoy preparando que va a durar ya les digo seis siete horas eh, que no va a ser un curso en vivo va a ser una grabación eh, y, y que va a tener un valor eh, para los que quieran contratarlo, eh, ahí te doy en detalle cómo afecta ese plutón entrando a Acuario según los aspectos que forme en tu carta con los otros planetas, según eh, tu signo solar, según tu signo lunar, o sea, va a ser una guía muy completa donde todos se van a poder identificar según su carta. El curso lo tengo casi todo grabado eh, lo que estoy intentando editarlo con una notebook no saben lo difícil que es editar un video de tantas horas bueno, espero que les haya gustado eh, la clase de hoy, no sé cuántos minutos llevaremos de grabación eh, dejo de compartir eh, era una explicación eh, yo estoy intentando estos videos que sean más bien cortos, para que sean aminos, para que sean eh, más llevaderos. Seguramente eh, los sábados que voy a tener invitados van a ser un poco más largos, porque se da más para la charla. Les agradezco a todos, a todas, a todes por estar ahí, por siempre estar presente, por bancarme, por soportarme, por aguantar mi forma de enseñar, de decir, de decidor que soy. Eh, gracias, gracias, gracias. Les pido un favor más. Si todavía no me siguen en las redes sociales, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Facebook, síganme acá en YouTube, si te gusta el contenido, lo que estás escuchando, y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete, a vos no te cuesta nada, es muy fácil de hacerlo, haces clic en suscribirte, te va a aparecer la palabra suscripto, eh, haces clic en la campanita, le pones que te avise cada vez que subo un nuevo video, o sea, todas, eh, haces un comentario y a mí me ayudas un montón. Y si además conoces personas, tenés amigos, amigas, hermanos, hermanos, parientes, que les pueda interesar este contenido eh, y se lo pasás por WhatsApp, más todavía me ayudas. Eh, es importante que en este momento de cambios en el planeta eh, estemos eh, advertidos de lo que eh, de cómo manejarnos ¿sí? energéticamente al menos. Les mando un abrazo enorme a todos a todas, a todos. y ahí después de que yo termine eh, les voy a dejar las redes sociales, para que me sigan en todas las redes sociales, sobre todo en Telegram, somos una comunidad red grande, somos 650 miembros al día de hoy, qué bárbaro, qué buen grupo, un beso, hasta la próxima.